Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Eh, como veis, estamos aquí con un videojuego del que acabamos de hablaros hace realmente poco en nuestra página web. Ese juego es Rigs of Roads, que como sabréis, bueno, pues se eh, acaba de actualizar hace realmente poco, hace unos días, a la versión 2021.02. Eh, para quien no conozca este videojuego, bueno, pues se trata de un videojuego de simulación en el cual, bueno, pues podemos probar eh, diferentes vehículos en terrenos también variados y eh, pues experimentar un poquito con, con el tema de, de, de las físicas, ¿vale? Eh, os hablo un poquito de of Road, si no lo conocéis, eh, bueno, pues es un juego que ya tiene bastantes años, eh, comenzó su andadura por el año 2005 y es un juego completamente open source, ¿vale? está desarrollado con, con eh, C, C++ y eh, con el motor de renderizado OGRE, además de eso bueno, pues utiliza la, la licencia GPL 3.0 y como dato añadido, pues también os comento que eh, sus desarrolladores iniciales son los mismos que los de un juego bastante conocido que se llama BIMNG, que bueno, pues a lo largo del vídeo pues ya veréis que, que, que bueno pues eh, ese juego comercial toma muchas ideas de, de este Rigs of Con respecto a BIMNG, es un juego que está desarrollado desde cero, pero... Eh, como, como os decía, bueno, pues, eh, es el punto de partida de... Ese, es el punto de, Tiene a Rick Souls como el punto de partida. Eh, vamos a, a empezar un poquito entonces a, a enseñaros, eh, por ejemplo, pues este, este menú principal, donde como veis pues, tenéis una zona para jugar en, a un solo jugador. Podéis también cargar una partida previamente guardada. Tenéis una zona de multijugador donde bueno, pues os muestran las diferentes partidas en las que podéis participar si queréis. Y también una zona de, de settings, o sea, de, de ajustes, donde podéis configurar todos los aspectos del juego, pues desde el tema gráfico, eh, el sistema renderizado, el sonido, los controles... Y nada, eh, vamos entonces a empezar a jugar un poquito... Eh, si le damos aquí a Single Player, pues se nos muestran los diferentes terrenos que, que podemos utilizar. Estos terrenos, os comento, eh, en, en mi caso ya he bajado algunos eh, del, del repositorio donde podéis encontrar todos los terrenos, coches y demás eh, vehículos que, que, que existen. Eh, porque si os bajáis el juego, el juego simplemente pues, va a traer un par de terrenos planos completamente y un par de vehículos y nada más. O sea, eh, si queréis complementar este juego tenéis que bajaros mods, sí o sí, porque el juego viene completamente limpio. Y bueno, pues me he bajado algunos de estos, sinceramente eh, he probado solo un par de ellos, o sea que aquí hay muchos que, que probablemente veamos en este vídeo que no he jugado nunca eh, y podríamos empezar, pues por ejemplo, pues este City Wall. Que sinceramente, pues no, no sé cómo, cómo está, pero podemos empezar por él. A ver qué tal qué es lo que nos encontramos. En cuanto a terrenos y coches, pues hay un poco de todo. Eh, y digo coches, pero pueden ser aviones, pueden ser barcos, pueden ser trenes, pueden ser camiones. ¿vale? Eh, los hay que están más trabajados, otros menos. Y, y bueno, pues hablando, de, hablando de, los, de los terrenos, también lo mismo. Los mapas son enormes, pueden ser eh, pues, auténticas barbaridades de mapas y en este caso bueno pues el mapa es una ciudad que como veis pues, está bastante trabajada por lo que estoy viendo. La verdad es que aún no la había visto y este sería eh, pues, nuestro avatar, en este caso eh, pues, eh, este señor con aspecto de camionero. ¿vale? Eh, en un principio nos vamos a mover por el mapa eh, pues, eh, con, con, este, con este personaje. Pero eh, podemos enseguida pues ir aquí a simulación y conseguir nuevo vehículo y escoger uno de los vehículos que tenemos por aquí. En mi caso yo lo que he hecho es eh, bajarme un par de paquetes con, con un montón de coches diferentes y ponerme a, a probar cosas con ellos. Eh, os comento, no tengo... No tengo... Solo tengo coches, no tengo ni, ni camiones, ni maquinaria de construcción, ni trenes, ni aviones, ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os puedo enseñar por ahora es simplemente eso. Y nada, bueno, pues lo hemos montado en esta especie de, de Toyota y nos vamos a mover un poquito por, por, la, por la ciudad, ¿vale? Estamos en esta especie de, de gasolinera. Y tenemos la opción de, también si queremos, de, de ponernos en, en una vista interior. ¿vale? Estamos ahora circulando con la vista interior, aunque como veis por dentro del juego no lo que es este coche no está, no está acabado aún. Y bueno, pues eh, estoy conduciendo ahora mismo eh, con mi volante, con mi G29, pero he tenido que hacer un par de cosillas porque no viene eh, el volante preparado eh, o el juego preparado para usar este volante en, en Linux. He tenido que coger el archivo de configuración de Windows y modificarle ahí un, un par de cosillas para, para que pudiera funcionar. Y bueno, pues como veis estamos moviéndonos por aquí, por, por esta ciudad. Con, con este coche y, y bueno pues eh, supongo que este este mapa está más que nada supongo que pensado para, para el tema del, del multijugador bueno pues este sería el mapa de la ciudad vamos por ejemplo pues a Podemos poner varios tipos de vista, vista externa, vista interior y vista bueno, pues movible. Y tenemos una cosa bastante interesante y es que podemos coger nuestro coche y tirar de él como con una cuerda y, y hacerle pues, perradas de este tipo. ¿Vale? En este caso, pues, como podéis observar, el coche se está de, desmontando, tiene ya las ruedas traseras hechas polvo. Aunque la chapa no ha sufrido nada, debe ser que no está, no está preparado este coche para, para, para los golpes. Pero hay otros muchos coches que cuando los chocamos, pues eh, lo que pasa con ellos es que se deforman completamente. ¿Vale? bueno Lo que vamos a hacer es cargarnos este coche. Y aquí tenemos de nuevo a nuestro querido amigo que está enterrado y lo vamos a mover pues de nuevo hacia la carretera y vamos a, a cargar pues, un, un nuevo vehículo le damos de nuevo a simulación y escogemos pues, otro, otro tipo de vehículo por ejemplo bueno pues podemos coger este un Dodge Viper que qué os parece es otro tipo de coche y si os fijáis, bueno, pues aquí tenemos un montón de skins diferentes de, del mismo coche. Hay coches que tienen skins. Este sería el Dodge Viper. Tarda un poquito en cargar y podemos, eh, como podéis ver, pues poner diferentes tipos de, de vistas. Nos vamos a, a la vista interna. El coche, lo que estoy viendo es que es demasiado potente y es difícil de controlar, lo cual es bastante, bastante realista. Nada, nos hemos quedado aquí atascados. Como os había dicho, eh, los mapas, pues hay un poquito de todo. Hay algunos que están mejor acabados que otros. Vamos a ver si somos capaces de poner el, el Dodge Viper. En una zona un poco más sencilla. A ver, lo vamos a cargar de nuevo. Ok y ok. Ahí está el Dodge Viper. Y podemos conducir, por supuesto, desde fuera. O desde dentro de, del coche. Tenemos que controlar un poquito el acelerador porque la verdad es que hay algunos coches que, que son un, un desfase de potencia y es fácil eh, estrellarse con ellos bueno pues este sería el mapa de la ciudad eh, si no nos importa vamos a probar otro mapa a ver qué tal está y nada, este como veis tiene un montón de, de trabajo aunque pudisteis observar que, que bueno, pues, eh, le pasaban algunas cosas raritas cuando nos metíamos por ejemplo por las aceras, debe ser que no está bien terminado. Bueno pues para, para ello nos volvemos de nuevo al menú y le damos de nuevo a single player y nos vamos pues por ejemplo pues si os parece bien, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Nos vamos aquí a la zona del desierto. Vamos a probar otro tipo de coches en el desierto. Aquí está de nuevo nuestro querido camionero. Y nos vamos aquí a la zona de la carretera. vamos a escoger otro coche. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hemos probado el 2 Piper. Así tenemos algo, por ejemplo, en Plan of Road. A ver, aquí pone Burnside of Roth, a ver qué tal está este. Le damos. Y nada, tenemos el típico Muscle Car. Este está bastante bien acabado por dentro, como podéis observar. Pero también tiene un desfase de potencia loco, loco. Como veis, tiene unos plazos redacos aquí bien grandes y va bastante levantado el suelo por eso lo de lo de offroad vamos a mover por este mapa desértico que como veis pues, es enorme es algo que una característica que tiene este juego que tiene unos mapas eh, bestiales súper grandes La, lo que es la dirección bastante sensible ¿vale? la tengo muy bajita en grados y se ve que, que el coche bueno, pues está configurado pues para más grados de los que tiene mi volante tendría que aumentarle los grados para que fuera más sencillo de, de conducir fijaos en la en cómo se mueve la amortiguación del coche es una de las características principales del juego el tema de las suspensiones y el comportamiento de los coches en los diferentes terrenos y bueno pues también tenemos la opción si queremos de, de probar el tema de, de las físicas he escogido aquí un, un pedrusco que le hemos dejado una, una rueda medio, medio tocada. Vamos a ver si somos capaces de, de estrellarlo y ver cómo, cómo se deforma. Ahí está, completamente deformado. Fijaos cómo, cómo ha quedado el coche. Lo vamos a, a tirar así un poco hacia atrás, que parece que se ha quedado ahí enganchado. Tiramos de, de las partes del coche. Podemos arrancarla aquí si queremos las puertas, las chapas. Pero el coche no, no sale. <risa> el coche se desmonta, pero no sale. Se ha quedado aquí. Bueno, vamos a, a quitarlo. Vamos a remove Current vehicle y nos salimos. Y nos vamos con nuestro, con nuestro amigo de paseo otra vez por el desierto. Vamos a, a probar otro, otro coche. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver si tenemos alguna cosa interesante. Chevrolet of road Vamos a ver qué tal qué tal este. Dodge Magnum 4x4. Casi que me gusta más este. Vamos a ver. Le damos aquí. OK. Y nos vamos a dar un paseo en 4x4 ahora vamos campo, campo a través voy a poner la vista externa para que os fijéis en, en el tema de la, de la amortiguación cómo se comporta las físicas son bastante están muy muy trabajadas en este videojuego como podéis observar A, a subir por aquí, por ejemplo. Vamos a ver qué tal. ¡Hala! Nos hemos chocado. A ver cómo ha quedado el coche. Esto es que es, es muy divertido, el rollo este. De, de coger el coche y, y lanzarlo por los aires y ver cómo se destroza. Fijaos, el volante ha quedado aquí. Se ha quedado fuera de sitio. Vamos a lanzar así, a ver a ver dónde cae. Volando voy, volando vengo. Por el camino yo me entretengo. Bueno, pobre coche. Vamos a, a borrar este y probamos con otro. A ver qué tenemos más por aquí. ¿Veis? Tenemos una barbaridad de, de coches. Monster. ¿De qué será esto de Monster? Vamos a darle a Monster a ver... ¡Onda! ¡Oh, Mira lo que es Monster. Vale, un Monster Track de estos bestiales. Vamos a ponernos detrás. Y vamos a... a movernos un poquito por el, por el escenario. A ver qué es lo que... las cosillas que podemos... Que podemos ir haciendo es un poco un poco difícil de conducir por lo que estoy viendo porque tiene tiene muchísima muchísima fuerza entonces si pegas un acelerón el, el coche empieza a hacer barbaridades por ahí bueno estoy viendo una cosa y es que no hay marcas de ala muy bien no tenemos marcas de, de ruedas en el suelo, lo cual, bueno, pues me parece que estaría bien que, que, las, pudieran, que las pudieran incluir. Aquí vamos completamente campo a través. Vamos a ver si somos capaces de subir a, a esa meseta que tenemos ahí delante. Le damos aquí un poco de gas al invento este y Vamos allá, a ver, arriba, ole, sí que tiene fuerza el bicho. Este aquí ya, ya fue mucho. Bueno, marcha atrás, utilizo las levas del volante para meter la marcha atrás y, y bueno, la, la automática. Y tenemos, como veis, pues también vista interior. Aunque en este caso bueno pues poco se, poco se ve. Este quizás es más divertido verlo desde fuera y ver cómo, cómo se comporta. Bueno, pues vamos a, a por último pues a cargar otro mapa. A ver qué, qué más tenemos por aquí. Y tenemos aquí la pista de, de Top Gear. Tenemos, bueno, pues el Rally de Monte Carlo. Y una pista aquí. Road Race, o Road Race. Vamos a probar la pista esta de Monte Carlo. Ya vimos bastante Off Road. Vamos a, a ver qué tenemos por aquí. O de Monte Carlo, perdón, de Top Gear. Y vamos a poner pues un vehículo pues, adecuado, por ejemplo, a ver este, Ford Falcon GT, a ver qué tal está. Le damos. Este tiene el volante al revés. Y estoy fijándome que este tiene como, como checkpoints. Y una flecha delante que nos indica hacia dónde tenemos que ir. Bueno, este tipo de coches americanos con tracción trasera son bastante complicadillos de, de conducir. Por lo de siempre, porque tienen demasiada potencia y se hacen bastante raritos a la hora de, de controlar. Vamos a ver si aquí podemos, por ejemplo, cargar el, el Dodge Viper que queríamos cargar antes. Este, ahí está. Uh, se nos ha quedado pillado. Vamos a ver. Le damos aquí. Nos cargamos los vehículos y nos vamos fuera. ¿Qué ha pasado? Bueno, este tipo de, de, de fallos se ocurren bastante bastante a menudo. ¿vale? Son bastante más comunes de, de lo que podamos pensar. Bueno, ya que hemos visto aquí el, el Top Gear Test Track, pues nos vamos, por ejemplo, pues a... Aquí, por ejemplo, pues al Road Race. A ver qué tal. Ya vimos ese mapa. Vamos a ver otro. Y vamos a, a coger un nuevo vehículo. Un poquito por aquí abajo a ver qué es lo que tenemos. Ram Boogie. Esto es una especie de rampa para otros coches. Honda Accord Hatchback. Gabriel Z. Estos son todos de, de tipo todoterreno, por lo que estoy viendo. Yo soy una marca inventada, pero no la conozco de nada. Bandit Off-Road. Bandit 400 GT. Bueno, Como veis, hay montones de coches en plan Muscle Car. Vamos a coger un Honda a ver si es un poco más sencillo de, de conducir. Cambiamos de nuevo la cámara, nos vamos al interior, este tiene como un efecto raro en el cristal, por lo que estoy viendo. ¡Hala, hala! Vamos a poner esta, esta vista y nos vamos a volver a la carretera de nuevo. aquí es recomendable frenar antes de las curvas ¿eh? no es el típico arcade para nada o sea, estamos hablando de que el juego intenta tener unas físicas bastante realistas, estoy viendo aquí que los árboles crecen a mi paso, debe ser que está mal regulado el tema de la de la distancia de visión del juego y, y hace ese efecto un poco extraño aquí una especie de parking o algo así este coche sí resulta bastante más fácil de, de conducir, se nota que, que no es americano a mí los coches americanos me, me cuestan muchísimo bueno vamos si queréis a, a estrellarlo, a ver qué es lo que pasa. Y probamos un nuevo coche, ya sería el último. Y ahí tenéis lo que pasa cuando estrellamos un coche en Rigs of Roads. Este sí está, sí está trabajado. Lo que es el, el tema de la, de la deformación. Cuando hay colisiones. Fijaos dónde ha quedado la rueda. Aunque bueno, no se han roto los cristales. Pero bueno. Que sí que que la física en este caso pues está, está bien hecha. Vamos a quitarnos este coche y vamos a coger nuestro último coche y os voy a enseñar un coche que, que bueno yo ya este sí lo he, lo he probado con anterioridad y es este, el, el Baja. vale El Baja es un, un coche de, de estos de tipo Road, de, de las carreras típicas de Baja y es un coche que, que bueno pues lo he probado y me, me ha gustado mucho es muy muy divertido de conducir funciona muy bien aparte funciona bien en casi todos los terrenos como podéis ver se puede conducir bien por carretera pero si nos metemos a, aquí a andar por por la hierba o por el desierto por donde sea pues también funciona funciona muy bien Fijaos cómo eh, funciona la, la física eh, de la amortiguación de, del coche. Aquí se ve perfectamente. Cada rueda tiene eh, pues un movimiento independiente con respecto al, al terreno. Si fijáis aquí nos metemos en el agua, entramos, salimos, volvemos de nuevo a la carretera. Coche de rapa y ponemos de nuevo la vista externa. Estoy fijando en una cosa y es que los postes de teléfono, los cables hacen una sombra enorme. Hay un pequeño fallito. No, o sea, la sombra del coche es súper detallada, pero en cambio, las de los cables de teléfono es súper bestia. Bueno, señores, pues esto es Rigs of Roads... ...que como veis, pues es un juego no muy al uso. ¡Hala! Lo hemos estrellado ya. Ahora ya se ha quedado... ...fijaos fijaos cómo, cómo ha sufrido la, la amortiguación... ...ya no se comporta de una forma realista. Y, y bueno, pues eh, esto es Rigs of Roads... Eh, ...como os estaba diciendo, no es un juego al uso... ...es un juego pues para probar físicas... Para probar colisiones, terrenos. Y bueno, pues en este caso, nosotros solo hemos visto vehículos. Eh, coches en su gran mayoría. alguna camioneta también. Eh, pero eh, aparte de eso, bueno, pues como os decía, el coche. El juego, perdón, el juego incluye pues eh, otros vehículos. como pueden ser camiones. Eh, pues eh, maquinaria de construcción. Eh, barcos, aviones, trenes, hay, hay, todo tipo de vehículos. Y, y bueno, pues eh, también igual que hay todo tipo de vehículos, hay todo tipo de terrenos. Hay mods que están súper, súper conseguidos, otros que bueno, pues eh, no tanto. Pero eh, el juego da para, para mucho. Y, y nada, pues esto es todo lo que os quería mostrar de, de, este, de este videojuego. Que, que bueno, pues hemos eh, hablado de él hace un par de días en, en nuestra página web. Y vamos a aparcar por aquí nuestro nuestro buggy que está poco tocado. Vamos a parar por aquí, a ver. Aquí ponemos esta vista, por ejemplo. Y bueno, pues nada, eh, si queréis más información sobre, sobre este juego, en la descripción os voy a dejar el enlace al artículo que hemos escrito y ahí tenéis bueno pues todo lo que necesitáis. La dirección de, de repositorio donde encontrar todos los mods, eh, donde poder descargar el juego y bueno, pues... Eh, algunas de las cosas que hemos comentado aquí. También en la descripción tenéis, eh, por supuesto, eh, pues enlaces a nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, a nuestras salas de, de Matrix y Discord, a nuestros canales de vídeo de YouTube y Twitch, también a nuestros foros y, y bueno, pues a nuestro grupo de, de Telegram. Y, por supuesto, bueno, pues si os gusta el vídeo, os agradeceríamos un montón que le dierais a like. Si queréis eh, seguirnos... Y, y que os lleguen notificaciones cuando lanzamos un nuevo vídeo, pues nada, simplemente os suscribís y marcáis la famosa campanita. Y si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues nada, estamos aquí para contestarlo en cuanto lo veamos, ¿vale? Eh, aparte nos encanta contestar eh, comentarios y que nos deis un poquito de feedback de, de los vídeos que, que hacemos, qué es lo que os gusta, qué es lo que nos gusta, que seguro que hay un montón de cosas que nos gustan y, y nada más. Eh, simplemente eso, ¿vale? Bueno chicos, pues como siempre os digo, hasta la próxima, nos vemos, chao, chao, chao, chao, hasta luego.